Esto es Lens Blur, el único podcast de cine en donde nosotros también vemos gente muerta, pero de ganas de vernos discutir de series y de cine. <tose> Get ready. Light, camera, action, action. Esto es Lens Blur. Si no van mejorando semana con semana las frases de Raúl, por lo menos los efectos de sonido sí. Creo que han, creo que han ido teniendo una mejor. No, y, fíjate que me gusta esto de que ahora Raúl está contigo porque no se puede esconder. Esto no puede apagar su Exacto, el... ahora no puede decir, sí, ya no voy a apagar ¿cómo su no? cámara. Sí, las frases no mejoran, pero... Ah, estuvo programa, buenísima la frase. El, el programa sí, porque cada vez... Sí, somos. no le atino. Cada el vez problema ahora es que así, está jugando con los sí, efectos de sonido claro. y no nos deja hablar. <ríe> Sí, estamos aquí, ahora sí desde casa, de, de, bueno, no, Alex y yo desde de su casa, y ustedes desde la nuestra, entonces es un lens blur en medio, en vivo. Bueno, más o menos la mitad está en vivo. Y la otra está aún sanos y salvos. Pues los cuatro estamos en vivo Ay. técnicamente. Bueno, en persona, en persona. <risa> tú, no. tú dile que sí. Mario, <risa> Mario, Mario es una pregrabación de, de Antier que grabó el domingo. Y, sí, mira, <risa> si ahorita le cambias el guión, Mario no habla. <risa> Un saludo a Rey y a Sonia que Hola, ya nos Rey, están Sonia. escuchando. Un saludo a todos los que se van conectando. Mario, creo que finalmente viste una película que querías ver, ¿no? La visita. Oh. Sí, bueno, ya después de unas semanas de, de espera, ¿no? este, Bueno, vi dos, en realidad, este, de nuestro querido Shyamalan, este, Primero vi La Visita, ¿no? Esta película sí. que hizo antes de Split, hasta este, que tú nos habías recomendado mucho, Raúl, esta película con la que se reinventa de alguna manera, ¿no? Este, ya ven, pero diles, díselos, Mario, ¿existe o no existe? Sí, sí existe. Sí, la, sí, la, la, la que no existe es la visita de los abuelos. Esa sí no existe. <risa> Así le pusieron en español: visita a casa no, de los no, abuelos. Tú seguirías no, siempre diciendo que existe esa película, Raúl. Realmente no, no es no, cierto. Véanla, claro. véanla es que ¿Sabes cuál fue mi problema? Que con eso de los nombres que le ponen en el español a las películas, hasta luego te pierdas, ¿no? Si este, le pusieron los visitantes sí, sí. En, en español, entonces como que okay. a lo mejor no lo encuentras fácil, pero me gustó, digo, me convenció este una película diferente eh, en comparación al resto de la filmografía de Shyamalan, este, como más el uso de cámara en mano y cosas así, ¿no? Este, Exactamente. ¿Y la de y Old la te gustó o no? la hoy me gustó digo después de, de la última entrada que nos dio con glass hasta este, que la verdad este sí dejó mucho que desear este eh, sube un poquito nuevamente este es una película de buen suspenso está te mantiene como toda, toda la película casi como qué va a pasar no con los personajes este con este concepto no que maneja del paso del tiempo y cómo van pero ni en siquiera el mundo Perdón que te interrumpa, Mario, pero es que ni siquiera te deja con ese qué va a pasar, porque dos segundos después pasa, o sea, todo pasa muy rápido, todo pasa así. Ahorita, ahorita piensas qué va a pasar y ya pasó dentro de un segundo, entonces no, no te deja ni pensar. Y el final, híjole, a mí el final se me hizo una basura. Sí, a mí también. Al <risa> pues o sea, no, final qué te eh. pareció, el final qué te pareció. Al final me eh, digo, este, luego es con lo que suelo cojear un poquito de, últimamente llama la nuestra. ¿no? Al principio nos será acostumbrado como al gran plot twist, ¿no? Y aquí como que es este, un poquito ya se ve un tanto gastado, ¿no? Si bien la película a mí no me decepciona del todo, no, yo, yo los había escuchado a ustedes que ciertas cosas, no, como de la fotografía, este, en sí de la historia, este, no les había convencido mucho. A mí sí, no no sé, Leo okay, ¿qué opinaste del final de, de Olds? Estas en el... Mutes. Ah, perdón. Eh, no, decía que el final es un tema raro, porque a mí la película se me hace muy buena, a mí me entretuvo mucho, aunque concuerdo un poco con lo que dices, Alex. Yo, o sea, pero también si lo ves en retrospectiva, eh, o sea, no puedes hacerlo más lento. A mí me hubiera gustado... Que, que, que fuera más tiempo no que, que pasaran más tiempo en, en la playa esta o, rara para pero pero si lo haces que pase más tiempo entonces ya pierde este como este misticismo sabes de, de, de que pues, se los se van se van, van envejeciendo y van muriendo si lo pones en más tiempo ¿qué van a vivir 200 años o, o, o sea no pues no se puede Ah, no, no sé, o sea el, el, el problema fundamental está en que hicieron la película, está malísima a mí no, no a la película es buenísima la película es buenísima, pero o sea, sí, sí me hubiera gustado ver como más más a profundidad los efectos de la isla, pero tampoco le veo cómo ¿sabes? o sea, yo creo que está hecha así porque así tendría que ser pero en cuanto al final sí, yo creo que, no tanto que la fórmula esté gastada yo creo que un buen yo, yo soy fanático de los plot twists y un buen plot twist nunca va a estar gastado. El problema es que la película... Este te maneja... no es un buen plot twist. Sí, ¿no? Exacto, ¿no? no es un buen plot twist, eso sí lo debo de aceptar. O sea, la película te maneja todo este misticismo de, de una isla rara, fantasía, suspenso. Me, me recordó mucho a, la, a la, la isla de fantasía, esta serie viejísima con el enanito y el viejito. Me recordó como a esta isla rara con, con cosas... Eh, mágicas o, o místicas, Pero, recordó? o sea, Lost, ¿te recordó a Lost? No, acabo de decir que a la isla de la fantasía, a la Este, con el enanito y el otro, que no me acuerdo cómo se llaman, este, que, que era una isla rara y con cosas raras, ¿no? Pero este plot twist de, de, de la cosa genética y el laboratorio sí fue como de... Sí, chafísima. No, no, no, no. O sea, hubiera sido mejor un plot twist de que, no sé, el, el, hay un chamán o, o... Porque aparte se veía a Shyamalan arriba del risco siempre vigilándolos, pues que él fuera un chamán, algo... Sí, y al final no tiene el sentido no, que, no, haya, no. Que, haya, que haya estado ahí vigilándolos. O sea. sí, Exacto, sí, sí. él, que, él, él... Estaba ahí quien porque aparte Shyamalan. tenían cámaras, entonces no había razón para estar ahí vigilándolos. Realmente sí, eso fue fue muy malo, la verdad. Sí, es este tipo de historias, o sea, yo me acuerdo de muchos de este tipo de películas que, que suelen jugar con un espacio no este natural, este hay varios ejemplos de ¿no? una película de Polanski, de sus primeras películas. Cool de Sac, ¿no? Que es un espacio abierto, este, en donde se desarrolla gran parte de la película. Aquí es un caso similar, no, una especie de experimento para la historia, para narrar ese espacio en el que van envejeciendo los personajes y pues que qué demonios está pasando, ¿no? Este. Y al final, pues sí, yo, yo hubiera preferido este tipo de final como más natural, ¿no? En donde no se viera este elemento, ¿no? De que los están este, viendo, cosas así, ¿este? Sino que fuera algo como más natural. Yo me este... lo imaginaba así. Uh -huh. Él mismo está como demasiado casado con su. Eh, ¿Cómo se llama? Con su estilo de hacer siempre el plot twist muy, muy grande. Y, pero al final, creo que en esta historia que de por sí, a mí te, te, te digo, no me encantó, hubiera quedado mejor no explicarlo, ok, inexplicablemente en esta isla se vuelven todos viejos más rápido, eso habría sido mejor que dar, quererle dar esta gran explicación y que ese sea como el, el gran giro de tuerca del final que uh, no, siempre, no siempre aplica, no siempre no estoy, aplica. No estoy de acuerdo, eh, no estoy de acuerdo porque me recordó también un poco a esta película de The Happening de, de Mark Wahlberg, que si, si, recuerdan todos se van muriendo, todos se van suicidando sí. brutalmente y no ¿De quién nadie era sabe esa por película? qué. No, no sé. <risa> Ese y se es, llama, la sí, sí, sí, sí y, y, y nadie sabe por qué y demás Y el gran error de esa película Es no explicar el por qué Si sí lo explican es porque se mueren las abejas, ¿no? O algo así. No, sí, porque porque por, o sea por los árboles Pero, lo, o sea Lo explican al final con un diálogo Y, y ya, y, y realmente la explicación Es muy estúpida, entonces Realmente no, o sea, toda la película Es como de, ¿qué está pasando? Alguien tiró una neurotoxina Una bomba bioquímica, ¿Qué pasó? Y no, al final es como de, ah, pues es que los árboles tiraron poras, esporas y ya. Y es como de, mm, no. entonces ya deja o sea, de estar fregando, ¿no? A mí, a mí sí claro. me gustó que le dieran una explicación, pero a mí me hubiera gustado, insisto, una explicación no humana, ¿sabes? Algo más como, no sí, sé, sí. Como, como que me dije, o sea, porque al final te explican quién está detrás de quien los puso en la, en la playa, ¿no? Pero no te explican el por qué la playa hace eso. O sea, no, no te dicen, a ver, pues, al, en, en sí la playa tiene estos elementos químicos y, y o oh, hay un vudú o oh, hay una maldición. Oh, no. Me hubiera gustado más que se, pro, se profundizara en la historia de la playa a lo largo de que van envejeciendo. Eh, al final encuentran las cosas estas de, de gente que estuvo ahí antes y el diario ya prácticamente al final de la historia, cuando ya están resignados a morir. Me hubiera gustado que lo encontraran más o menos a la mitad, ¿sabes? Cuando, cuando empiezan a deducir que están envejeciendo muy rápido, que ahí encontraran el diario y dijeran, ah, efectivamente, estamos envejeciendo muy rápido y es por esto y esto y esto y esto. Y, esto. y entonces, no sé, como jugar más con eso y no solamente y verlos envejecer tan rápido, ¿sabes? Déjenme, yo, yo voy a proponer, bueno, algo súper rápido. Mi mente de escritor, que de hecho creí que más o menos iba a ir por ahí. Que si fueran esos, y esto ya es 100% mío, ¿eh? Que si fueran, no es, no es el agua, sino la arena. Entonces, que de alguna forma ese lugar fuera algo así como las arenas del tiempo. Sí, sí, sí. O, esa idea. A, algo así hubiera estado, yo creo que hubiera estado mucho mejor. Menos chafa, ¿no? No. Sí, está buenísimo. Sí, algo, algo hasta poético, ¿no? Así como Exacto. Con, con la arena, o sea, sí, no, o sea me refiero, o sea, es que está muy chafa como lo resuelve, sí, mucho. pero ahí, es, ahí, ahí va mi punto. A fuerza quiere hacer un gran plot twist al final y eso es lo que le termina fallando en muchas de sus películas, ni siquiera es solo en esta, ¿eh? hay varias de sus películas en las que al final por querer hacer este giro de tuerca sí. la, las echa a perder. Y es que sabes qué pasa, siento yo, digo, este a lo mejor Raúl, Raúl va a profundizar un poquito más en esto. La influencia que tiene Shyamalan este, a mí me recuerda mucho a, como a Hitchcock, ¿no? Estas culturas sí, no, no, no. que... Que no las explica porque en realidad no es necesario, o sea, tú ves una película de Hitchcock que, o sea, te va llevando, ¿no?, la historia así como el suspense, ¿no?, así totalmente, este, y vas descubriendo cosas, ¿no?, o sea, desde psicología de los personajes como en psicosis, ¿no?, este, sí. este del conflicto de, de Edipo, ¿no?, con la mamá este de, de Norman Bates, entonces, este, en, en el caso de, de Shyamalan, pues hay una, hay una influencia, de, cierta influencia. No, pero de... grande, sí. grande, sí, sí. Pero el, el problema con Shyamalan, yo siento, es que tiene ese como hueco, ¿no? O sea, como que no ha logrado un equilibrio entre encontrar la explicación y dejar que las cosas se den como de una manera natural sin tener que dar forza forzadamente una explicación. No, y no sí, solo la explicación, ¿eh? O sea, yo creo que... O sea, a mí me insisto, yo yo soy muy fan de los juegos de tuerca, el, el, el plot twist en, en el sexto sentido y en el ¿Cómo se llama esta donde sale Wolverine y Christian Bale? El, no no es el ilusionista. Ah, Ese <risa> es de Christopher Nolan. es de Nolan. <risa> no no no sí, pero estoy hablando de, por eso o sea, estaba hablando de The los prestige. plot twist de, de prestige. O sea este este tipo de plot ah, twist vale, vale. En, este, en estas películas a mí me, me encantan me me me enloquecen. Y yo creo que más allá de, de que esté gastado el, el, el recurso, yo creo que, como dice Alex, hay veces que no sabe, o sea, está tan casado con querer hacerlo. Es como si como si Lance Blum estuviera tan casado con dar una frase al inicio de la semana que nunca puede dar una frase. Sí, buena, ya, basta. Algo así. <risa> <risa> <risa> Pero eso nunca pasa, las frases de este programa siempre salen geniales, ¿no? No, no, no yo, yo lo sé, yo lo sé. <risa> Gracias. Somos la excepción a la regla. <risa> eh, pero, pero insisto, o sea, aquí, aquí no solo fuerza el plot twist, sino que fuerza muchos recursos. También le juega en contra, yo creo, un poco el, el, el, la locación que eligió. ¿no? Porque, por ejemplo, este tema de la, la niña, la niña chiquita y el niño más joven que, que terminan embarazándose y, y demás. O sea... Me suena muy forzado que en una pequeña isla, porque no era muy grande, sinceramente no era muy grande De la nada, así, o sea, los dos se escapen a una tiendita apartada y, y de pronto salgan y ya está embarazada Es como de que los papás no, no estaban al pendiente de sus hijos no estaban Pues no, había muchas cosas, ¿no? ¿Qué Pasa. están haciendo? Que vengan para acá, no se alejen, estamos en una isla donde están pasando cosas raras No se alejen, no sé, o sea, como que lo sentí también muy forzado esa parte, ¿sabes? No, bueno. Te pongo el ejemplo de, de Glass, por ejemplo. Eh, termina la película, de por sí está malísima, termina la película y le quiere dar a fuerza su, su giro de tuerca y a diferencia de lo que pasó con Unbreakable, que le da este giro en el que Samuel, el, el personaje de Samuel L. Jackson, que es Mr. Glass, eh, se toma muy personal el tema de los cómics, de los que es fan, y se quiere convertir como en un villano como de cómics, cosa como lo que le pasa a Raúl, pero, no, pero a Raúl no está en Psycho. Ah, Yo es, soy eh, villano, <risa> sí, que era héroe. Pero, o sea, ese, ese fue un Raúl muy giro. quiere ser Fatman. Pero, pero al revés, en, en Glass, sí. re, resulta termina siendo el giro que, que hay muchos superhéroes en la Tierra y que, o sea, ya como que lo quieren sí. juntar con el universo cinematográfico de DC sí. o, yo no sé, ¿Sí? pero termina siendo un giro muy chafa, ¿no? Quiere yo ni el si... Con, el, con es esto bien. te digo todo, yo ni siquiera me acuerdo que hubiera un plot twist en glass. <risa> Sí, pues termina, es esta... termina con que hay muchos héroes muchos superhéroes sí de esta organización que su misión es matar héroes te acuerdas hacerlos creer que no tienen poderes para que no los desarrollen sí o sea la, la trama sí le recuerdo más o menos pero no yo no recordaba que hubiera un plot twist en Glass sinceramente ah no no, es, no. Es esta, sí, esta, es esta... Si te acuerdas al final no cuando van están en, esta, en la estación no de de, de qué es de, de, de trenes no este sí, algo así. dentro de la estación que tienen los celulares, ¿no? Así como te dan a entender esta idea, ¿no? De que no, este, todo fue una fantasía, ¿no? De unos, de tres tipos locos, ¿no? Que, que, este, que estaban imaginándose siendo, teniendo superpoderes, ¿no? Este, entonces creo que aquí Shyamalan de alguna manera como que se sabotea a sí mismo porque él ya había creado dos mundos así como muy bien construidos de, para dar a, a entender como el desarrollo de dos este, personas que tienen habilidades, no uno para proteger el caso de Bruce Willis y el otro la habilidad de de, también de proteger pero en un sentido como de antihéroe no como el caso de la bestia no esto de, de James McAvoy entonces sí, sí, sí. Y de, de alguna manera siento yo que se sabotea en, en Glass yo sí. creo que yo creo que se sabotea desde el momento en que quiere hacer Glass sabes o sea yo no sé no conozco a Shyamalan en persona como para preguntarle oye cómo pensaste originalmente las cosas pero yo estoy casi seguro de que cuando hizo el, el, el Unbreakable, no pensó en hacer una secuela, ¿sabes? Yo, yo, yo estoy seguro que la escribió sin pensar en hacer una secuela. Años después, o sea, el plot twist de Unbreakable funciona, es muy buena, nos gustó a todos. Años después se le ocurre otra idea. Eh, hace hace esta película de, de fragmentado, de split eh, ahí yo no sentí que el plot twist estuviera tan forzado porque ni siquiera lo sentí como plot twist, ¿sabes? O sea, El plot twist es que aparece Bruce Willis, que es el, el indestructible, ¿no? No, no, no, no. El plot twist es que él, él se da cuenta de que ella también está... Ella fue abusada y entonces no la mata. O sea, que, que al ah, final le okay. cuenta si sí es como... Aunque okay, no me acuerdo bien la verdad. Que no, que no mata a todos, sí, ¿no? ¿no? Que, que al final mm. respeta que ella también es como él. Bueno, eso entiendo, entiendo yo. Porque inclusive lo de, lo de Bruce Willis es casi, casi post-créditos, ¿no? Entonces, okay. siento que el plot twist es lo de lo de Anya. Pero bueno, yo no lo sentí tanto como un plot twist. Sentí como si... si inclusive yo me atrevería a decir que sentí que en Split abandonó un poco su estilo y se atrevió a hacer algo diferente, algo nuevo para él, y le salió muy bien. El Split a mí me fascina, además es una gran película. Pero yo siento que los pensó como proyectos totalmente diferentes. Y el error cuando se pone el pie, cuando se sabotea y se dispara en una mano, es cuando quiere unirlas y hacer glass. O sea, si hubiera dejado todo hasta la escena donde sale Bruce Willis, que dijeras, ¡oh! Sí, ¡Wow! Viven en, está, en el mismo mundo, pero viven ya. Viven en el no, mismo no, mundo y ya, no, no, ahí se queda. Si no hubiera hecho glass. es ¿para que lo muestras? No, bueno, entonces no lo muestres. Pero el no, que los juntas. El mostrar no estuvo de bien una forma porque. Tan bueno, eso sí, el es que lo hizo mal Glass, pero si lo hizo bien, El mostrarlo una gran estuvo bien, porque gran a todos, fue a la trilogía. A, a todos pero, nos dejó como de, oh, viven en el mismo mundo, qué cool, pero hasta ahí. Sí, por eso, pero, Glass, no, pero, no, pero pero su, su error no fue unirlos, sino fue cómo los unió, porque estuvo bien eso. Pues digo, si hubiera estado buena Glass, no hubiéramos dicho nada, no estamos no, haciendo eso. ¿no? O sea, fragmentado... Ajá. Ah, perdón, este, Alex, este, o sea, yo cuando vi a Bruce Willis al final de Split, o sea, me emocioné, dije, o sea, ¿qué, qué va a pasar? ¿no? ¿Qué va qué va a seguir? Este, sí, o sea, yo coincido con Raúl, o sea, si lo hubiera hecho bien, este, porque sí, o sea, sí, ¿no? si, si muestras al personaje de David Dunn al final de Split, pues tienes que, la lógica te diría que va a tener otra historia, ¿no? Este, Yo no sí, sé sí. si... Este, pero la manejó mal al final la de Glass. Es que, el, a ver, fragmentado en su en su papel, bueno, más bien en su personalidad de la bestia, sigue siendo humano sigue siendo, o sea, un humano que a lo mejor se saca como toda su, sí, sí, sí. su furia es y demás humano, ¿eh? pero sigue siendo humano, no es, un, no es alguien con superpoderes eh, Bruce Willis tampoco es alguien con superpoderes es alguien que a, a, parece tenerlos porque, porque nunca le pasa nada ¿no? Eh, pero en el momento en que conjunta Glass, resulta que sí tienen superpoderes ¿no? Sí. y que Bruce Willis le da, le echas una gotita de agua y ese es su su criptonite y se muere, no, no. Y, y al final resulta que hay muchos superhéroes en el mundo. O sea, entonces, dos ideas que había hecho bien, las termina pues, arruinando, ¿no? Él solito pisándolas así. Este, bueno, para, pero, para ¿y cómo, o sea, por eso digo que hacer, o sea, el plot twist no es que esté gastado. O sea, imaginemos, pensando en, en qué hubiera pasado, si ¿sí? What if? Eh, que, la, que Glass hubiera sido Bruce Willis, eh, como termina en, en, en un breakout que dice, oh, sí tengo una habilidad. Se entera que existe esta bestia y entonces quiere ir como a proteger, a ayudar, la enfrenta y que el, así sea la trama, enfrentándose a la bestia, buscándola o no sé. Y que el plot twist fuera que el que le ha ayudado a encontrarlo y dejándole pistas de cómo vencerlo sea Mr. Glass. Estaría padre. Pues sí, o sea, eso, eso suena mm. mucho menos rebuscado y chafa que lo que fue. Creo que creo que en le pegó al gordo con con sexto sentido porque hizo una película eh, que o sea de suspenso que funciona muy bien y además al final le, no, no, no. le pone esta bomba. bomba. No, sí está súper bien escrita le pone esta funciona. bomba y entonces funciona en todos los aspectos, claro, claro. pero a partir de ahí quiso seguir que no. siempre con esa fórmula y no siempre le ha salido. ¿Por qué fue tan buena sexto sentido? No, es que es eso que toda la película creas tú que esa distancia que se ve clara entre la, la pareja, es porque están peleados y al final resulta que es algo completamente opuesto. Eso es, un, eso es genialidad. Porque como lo demuestra Y además todo lo que sucede en la película te hace sí. olvidar la escena la primera escena. Cuando le disparan, sí. se te olvida. Sí, se te olvida por completo. Sí, y te acuerdas es hasta que, el final, hasta que... Es que el plot twist sí. es eso, que... O sea, la magia del plot twist es justamente que, que jamás lo... Es imposible lo, que, que lo imagines, ¿sabes? sí. O sea, por eso puse también el ejemplo de Prestige, aunque no sea de Shyamalan, porque es algo que jamás viste venir, ¿sabes? Y que te, que te deja boquiabierto. En el caso de sexto sentido, jamás ves venir que él está muerto. Como dices, te olvidas totalmente que lo dispararon y aparte la siguiente escena es ya él en casa, entonces dices, ah, no le pasó nada, se recuperó, este, y de ahí se alejó de su esposa. No sé, o sea, como que el, la magia del plot twist es eso, que no lo ves venir. Y en en Glass, como, como ya es una secuela o parte de un universo, ya no hay esa magia. Ya viste venir algo en Unbreakable, eh, entonces ya no ya no puede romper con esa magia, ¿no? En, sí, no, no. Y a la hora de que ya conoces su estilo y ya está casado con ese estilo en Old, estás esperando eso, ¿no? Y sabes que hay algo detrás de esa... De esa, de esa isla Y yo creo que un grave error en Old Un gravísimo error es que sale Él observándolos desde un risco ¿Sabes? Porque te ponen como cuatro escenas De que él los está espiando desde un risco Y es como de, ay, hay algo detrás Y ahorita va a ser como la revelación, seguramente Sí, Entonces, bueno, es, esa, es, esa es otra Cosa, ¿no? Que también Es herencia, ¿no? De, de esta influencia que tiene de Hitchcock no Ciertos este, cameos Así mismo, no este, lo, lo hemos visto en, en varias películas de Shyamalan, en el Nombre Cabul Sale en Señales Ale, este el Cañón en todo la... eso sí. este, él lo hizo antes que Stanley lo empezara a hacer. Este, nah, sí, pero... lo dirige las películas. Bueno, eso sí. sí. Pero pero volviendo, pero volviendo al caso del de sexto sentido, es interesante este porque desde cómo está escrita, o sea, cómo planteas, no él, él es un él, él se dedica es, es psicólogo, no si, si mal lo Correct. recuerdo. Este, que, más bien, ¿no? Que, que sí, que ayuda a un, este, a un niño, ¿no? Que muy bien construido, ¿no? Este, la sí, psicología no. del personaje, así como muy atormentado, ¿no? Porque ve gente muerta, así, este es como el elemento, ¿no? Central con el que vas a jugar para al final darte el giro de tuerca. Sí, muy bueno. No, y además el hecho de que el niño, no. o sea, ve gente muerta por una razón, ¿no? Él al final descubre que. Que le ayuda a, esta, a, estas, a estos seres muertos a, a, como a terminar sus Fantasmas. asuntos, a sus asuntos que, que quedaron pendientes para que puedan así, avanzar hacia como el más allá o algo Exacto. así. Y todo lo que sucede en la película... Es el niño ayudándole al a personaje de Bruce Willis a justamente hacer eso, solamente que pensamos que es al revés. Exactamente, Claro, no, buenísimo. Y además tiene su lado, por eso, yo digo, por eso lo quise poner en octubre, qué bueno que lo siguieron, que en los lados de terror, cuando aparecen los fantasmas, desde que vemos, a, por ejemplo, al ciclista, que, que empezamos todos, no, que hubo un accidente y no sabemos todo, como que está muy en tercer plano, y vemos al, al, al ciclista muerto pasar, ¿se acuerdan? Sí, esa escena. No, cuando, baja la, cuando se ve como baja la temperatura y empieza, y empieza a exhalar. el Eso el vapor. es horror. Y ese horror también está muy bien hecho. O sea, sí. esos fantasmas están muy bien. Pero entonces, ¿en dónde se descompuso la carrera de, de Shyamalan? Porque yo sí recuerdo como esta trifecta de, de eh, el sexto sentido, eh, indestructible. el Bueno, bueno el, no, el, los señales. Por bueno. eso, el sexto sentido fue, fue primero. Sí, primero. Luego, ¿sí fue señales, señales. O fue el, el Unbreakable? Según yo, no, fue Unbreakable 2002 y señales. Bueno, no sé. El caso sí, es que primero, fueron primero. estas tres, ¿no? este Sexo sentidos Señales y, y Unbreakable. Que Señales en el final a lo mejor como que flaquea un poquito, pero también es, también es sí, muy bueno y Fue unbreakable muy Unbreakable después, después Señales y después ya La Aldea. Ah, y y, y, y ahí es, es en La, la de Aldea, de yo creo, donde se va para abajo. crees ¿No te gusta? A mí sí me gusta La Aldea. A mí sí. Fíjate, el plot twist pero... sí está chafón, pero pues está es que bueno. lo que le pasa, que quiere hacer sí, su plot sí. twist y, y termina como que hacia abajo, ¿no? Sí, sí. En, la, en la aldea yo creo que logra muy buena ambientación, un buen planteamiento, no, así como un buen planteamiento de la historia a partir de la ambientación, sobre todo, ¿no? Este, lo, el, el, la iluminación, este, los personajes, el tipo de vestimenta que traen, este, te, te introduce como en otro tipo de época, ¿no? Así totalmente distinto. Y siento que yo aquí ya contigo contigo, Alex, se, se empieza, es donde se empieza a ver este forzado ya el recurso no Este, de que no vemos que en realidad están como a un costado no de una carretera, ¿no? Si mal no recuerdo, este Raúl. Sí, este... sí, al final de la carretera. Ajá. Sí, sí, ya está un poquito, bueno, como que esa está, está bien, pero no te causa nada, que sea en la época moderna, ¿no? Exacto. Como que solo dices, bueno, ¿no? Sí, como es sí. <risa> No es como el Capitán América que estuvo dormido 70 años, ¿no? Este es sí, como... Sí. sí, no, no, aquí no se sé, hubiera sido que ya no existiera el mundo, ¿no? Y ellos fueran los... Bueno, sus, pero, no sé. pero no solo hay que juzgar el plot twist, o sea, porque insisto, Split, por ejemplo, no tiene plot twist como tal, o sea... A sí, ver, eh, uno toda... sí es el misterio de la bestia y que resulta ser real, eso para no, mí no, es un no, plot twist muy bueno. Tiene, pero no tiene... O sea, es que también... Después del, del plot twist de sexto sentido, pues también no, no querramos que haya plot sí, no, twist no, así es. en cada película. O sea, sí, no. no, pero es, es que justo es, es el punto. No es, no es juzgar solamente el plot twist, sino juzgar que la peli, o sea, que por quererle poner el plot twist, la película deja de funcionar. Sí, o sea, pero yo no siento que sea así todas. O sea, no, por ejemplo, todas, pero varias. La de la de, la de de Split no siento que sea así. No, split, la, la es, película... muy, ¿es split. ¿Que la ¿Que película el vaya en gran obra del, maestra, split del plot twist? No creo. No, no, no, no, pero es que Split funciona muy bien como una película, incluso ni siquiera te pones a pensar, yo no me acordaba de cuál era el, el plot twist de en, en Split, y, no, y porque y, funciona muy bien completa. Y yo y a lo que iba es que, por ejemplo, yo siento que en, en señales tampoco es en función del plot twist, no, ¿sabes? o sea, señales funciona muy bien. En señales lo que no funciona tan bien es cuando ya muestran al extraterrestre. Como que y, todo, no, y su debilidad, ¿no? Sí, y como que todo este, este sí. misterio y este sí. miedo que te generaba, cuando lo muestran, como que ya se te quita, y la debilidad de que con el agua se derritan también está medio chafa. Yo pero, no lo veo eh, así, sinceramente. Que, pero, para, mí, pero, pero, para, para mí fue muy bueno. O sea, ¿en, en, en, qué, ¿en qué sentido lo ves medio chafa? Pues que vienen a invadir un planeta, que donde hay creo que agua... Más que o nada, sea, tan, tan o sea. solo tan solo con dejar sus señales en, en las cosechas y así pues el rocío de, el rocío de la noche pues ya lo habría aniquilado sí sí, sí. Yo pues creo sí que... pero pero pero a ver por eso no salen o sea les por... escupen sí sí sí sí, sí. <risa> Si el rocío de la noche <risa> los mata o si el si empieza a llover se mueren, ah, pues por eso no solamente aterrizan se bajan de su nueva y empiezan a matar a todos. Por eso lo van haciendo así de a poquito. No vaya, eso está bien. O sea, lo del agua a y mí te, no causa, me encanta, pero te causa bastante suspenso y cuando, cuando sale esta escena donde la niña sube del, del sótano y está el alien ah, ahí en es, la sala. Esa es la mejor. Sí, es sí, sí, brutal, o sea, fue, para, bueno. para mí fue brutal. Esa no, es la del sótano. Yo vi... la de, ah, la del sótano. La de la lámpara. Yo sí, vi sí. esa escena cuando tenía, ¿qué te gusta, 11? 12 años. Y para mí fue... ¡pum! O sea, yo, yo pasé semanas viendo Discovery Channel programas de aliens después de esa película. <risa> yo, la vi, yo me acuerdo cuando la vi en el cine. Me acuerdo perfecto viéndola en el cine que tuve dos sustos. Muy grandes. Fue, fue cuando, cuando está viendo, se está viendo en la tele el video este de, del avistamiento en Brasil y que de repente nada más se ve como que cruzar el alien en la calle muy rápido. y un qué horrible. Sí. Y luego al final, antes de que se vea ya el extraterrestre, cuando se ve nada más su silueta en la, tele, en la televisión, sí, como en el reflejo, eso está cañón. Pero ya que se ve el alien ya físicamente bien con detalle, ya es como... Eh. ¿En serio? Ya, bueno. no, porque mejor no lo hubieran mostrado. No, no también los cuchillos, ¿te acuerdas? No. Para ver abajo de la puerta está ah, muy sí, bien hecho. Me eso. Los dedos. sí, eso está muy bueno. Pero yo, o sea, yo se coincido aquí con mucho con Miguel, porque esto, o sea, no, no es, o sea, creo que en el caso de señales pesa más como esta historia, ¿no? Del, del padre de familia, ¿no? Que, que, que está por perder a la esposa, este... Ay, que perdió eh, la fe que, y todo, ¿no? La pérdida de la fe en algún momento, ¿no? Recordemos que es este, este sacerdote, ¿no? Este... Y el conflicto de, de, con el hermano, ¿no? De que nunca se, se llevaron muy bien, este, como que todo lo va construyendo adentro de la casa, ¿no? Todas esas relaciones, este, y se va develando, ¿no? Poco a poco como que él también, este, puede ser capaz de sentir todas estas señales, ¿no? Que van llegando del exterior y, y las, las termina aceptando, ¿no? Este, es una sí, buena, sí, sí. muy buena historia, ¿no? Muy, muy bien construida. Sí, o sí, sea, sí. Pero vuelvo a lo mismo. Señales <risa> funciona como película completa. Split funciona como película completa. El sexto sentido funciona muy bien. El, el plot twist realmente com no complementa, sino que es parte muy importante para el resto de la historia. O sea, el plot es el verdadero final. ¿no? Exactamente. O sea, ver. Pero sí, sí. Eh, en películas como La Aldea, eh, toda la historia funciona, te da miedo, da suspenso, te intriga mucho. Sí. Y el plot twist del final realmente es como puede estar o no estar y no afectar al resto sí, de la no, película. No. Y al mismo tiempo... O sea, no, no afectarlo de manera positiva, pero sí a lo mejor como que arruinarla un poco. Sí, sí, sí. ¿Saben oh. yo qué esperaba que fuera el plot de, de, de la aldea? Que resulta que los bestias sí fueran reales, pues. Mínimo oh. eso esperaba. Que ella ya saliera de algún lugar y que una bestia real lo atacara o... o por lo menos se encontrara con una, ¿no? Sí, pero tú lo acabas de decir, no... Puede estar o no estar y la película sigue funciona muy bien, o sea, sigue siendo no, bueno, puede muy estar, buena película. No entonces, con la película muy bien, buen funciona muy bien hasta que hacen eso y entonces se descompone. Ya deja de funcionar como un todo. Pero lo acabas de decir hace rato, tú y Raúl, es un plot twist que me, o sea, no es como que digas, ¡ay, qué revelación tan estúpida! Ya no la quiero ver. Es un plot no. twist me. O sea, ni siquiera Por eso. lo puedes juzgar como plot twist porque no es un plot twist que digas, oh, qué cambio, qué revelación. Entonces, la película es un, sigue es siendo un plot muy buena, sigue funcionando, tiene suspenso, te intriga, que a mí eso es lo que me gusta mucho de las películas de Shyamalan, que toda la hora y media, dos horas, estás como de, no mames ¿pero qué está pasando? Sí, pero en el, en el caso de la aldea, sí es un plot twist, porque al final tú te imaginas una aldea como en una época antigua. Sí, sí. Y el plot twist es que resulta que no, que es en la época actual, es una aldea como segregada. Sí, claro. Pero, o sea, a lo que voy es que sí funciona hasta que pasa eso. Cuando sí. pasa eso ya no funciona, Miguel, no, porque... No porque Ajá, o sea, el, el plot twist ya no, no empata con el resto sí, de la no, película. O sea, es es que que deja de funcionar como película completa. Exacto, es que aquí lo la que pasa es que ocurre en, el, en la mitad. El gran plot twist de toda la película de The Village es cuando nos damos cuenta que no existen los monstruos y eso pasa como a los 40 minutos. O sea, y todavía te no, queda como otra pero... media hora de película. Yo creo que ahí se malan. No, eso pero al final, ¿no? Pero pónganse no sé. de acuerdo, porque es que también no puede haber dos plot twists. No es poner por plot, como no setenta. No? no es poner plot twists pues no. como si fueran chetos. Pues es lo que hace se llama, y por eso sí. no sale mal la película. No, es que entonces ahí ustedes la están juzgando mal y la están viendo mal. O sea, ustedes están nada más buscando el plot twist y ya y no están viendo la película como debe de ser. Porque no, al final no, no. Le cuentas... tú estás viendo la película y dices, si al final de la película sale un plot twist que no sirve para nada, no importa porque el resto de la película está bien. Y no, o sea, todo debería funcionar en conjunto. No, no, no, pero a lo que yo me refiero es que si tú estás viendo, no sé, eh, Thor, el mundo oscuro, por poner un ejemplo, y tú dices, oh, está de chill la película, buena, mala, lo que tú quieras. Y a los 40 minutos de película te dicen, ah, es que se le metió la gema del infinito a Natalie Portman y no se la pueden sacar. Eso no es un plot twist. Simplemente es un dato que ayuda a la trama para que avance. Es lo mismo con, con las películas de Shyamalan. O sea, no todo cambio en el guión es un plot twist, que es lo que ustedes bueno, están entonces, viendo. Pati que descubrieran que no hay monstruos, ¿fue un dato, no un plot twist? Claro, porque de ahí sigue y avanza a darse cuenta. Bueno, de. Bueno, yo, yo en, ese, en, ese, en ese factor sí estoy de acuerdo con Miguel. O sea, el, el que descubra que no hay... Eh que no hay monstruos, sí es parte de la historia, porque a, a raíz de eso sucede lo que sucede a continuación. Exacto. El, plo, el plot twist si sí, sí creo que es esta parte de que sea el mundo moderno. Lo que yo digo, a mí no me molesta lo de que, lo de que los monstruos no sean reales, lo, a mí lo que me molesta es que esta parte del final, y si, ya <risa> y, no, y no se puede salir. Pero lo que me molesta es que la parte del final, o sea, lo que sí es el, el, el giro de tuerca del final de la película, no empata con el resto y entonces sí, o sea, la película funciona muy bien hasta ahí, pero luego pasa algo que ya te saca como de, de, de lo que estaba sucediendo en la película y ya no, ya no embona, ya no, no funciona. Pero sí. eso sucede al final, ¿por qué no va a funcionar? O sea, funciona tú, hasta ese punto y luego se descompone. Es no se cuando... descompone porque es el final, simplemente ves toda la película, la disfrutas, estás en suspenso. Estás pero, no, no te gustó gusto? el final, pues entonces Y al final, ah, final? Ah, bah, bah, bah, ahí ya estás metiendo una opinión. muy diferente que no te haya gustado el final a ti, Ale. No, pues todo esto ha sido una opinión. Sí, no, de hecho Sí, de no, no, no, loco. pero es muy diferente que no te haya gustado el final a pues, que no funcione, ¿sabes? Es que o sea, no, es funciona, como, es como no funciona, es como la película no tiene nada que ve. Es como la película de Cloverfield Lane, la película de Cloverfield Lane donde sale Mary Elizabeth Winslet. Este, que, que todo el tiempo están en un sótano y todo el tiempo están, está cautiva por el gordito de este que no me acuerdo cómo se llama, y al final de la película sale y se da cuenta de que hacia, hacia la ciudad se ve una invasión alien. No es un plot twist, ni mucho menos, pero lo que me refiero es que eh, te puede o no gustar ese final, te puede o no gustar que, oh, al final sí había una invasión a lo lejos, pero funciona, o sea, al final de cuentas, pues es parte pero, de la trama, pero si es el sello de Shyamalan, obviamente lo vas a esperar, no, no, pero, pues no eh, necesariamente se puede reinventar, no, como una, en hay Split, otra que, hay otra cosa que es interesante, o sea, yo entiendo que mu mucha gente veamos así como la obra de Shyamalan, incluso los mismos críticos, no, o sea, como que luego lo, lo le tiran mucho por repetirse, no, así como película tras otra, pero, el caso de Shamalan es interesante porque, por ejemplo, pensando en la aldea, ¿no? Ya decías tú, Raúl, hubiera sido ver así como al, al, el monstruo, ¿no? En la vida real, así, esta que los acechara. O sea, te pones a pensar como en el proceso creativo, ¿no? Este, a lo mejor hay directores que les lleva tiempo, ¿no? Y les gusta hacer, ir realizando películas hasta encontrar la fórmula que estaban buscando, ¿no? Yo creo que pensar que a Shamalan le pasó eso, ¿no? Este, Que estuvo buscando, este, rascando la, para encontrar la fórmula. Hasta que la encontró sí. este, finalmente en Split nuevamente, ¿no? Este, y yo quiero que... Yo quiero pero luego la desechó y regresó a lo de antes. Yo quiero, yo, <risa> quiero que, yo quiero pensar que ese es su proceso. Sí. Sí, yo, no, yo quisiera y... pensarlo, pero yo, yo siento que más bien es como un sub y bajas. O sea, nada más para terminar mi idea de, de lo que hablábamos de la aldea, es este no, no es solo mi opinión de que no me guste. No me gusta porque no funciona. Y la razón por la que no funciona es porque no tiene nada que ver. O sea... El, el que hayan estado en la época moderna o no, no afecta en absolutamente nada sí, el sí, resto no, de la película. No que Entonces está ahí nada más por estar ahí, por darte una... ¡Ay! Estaban en la época moderna y ya. No no ayuda en nada al resto de la película. Entonces funciona hasta ese momento. Es como si tú vas en tu coche a Acapulco, eh, llegas a Chilpancingo y ahí se te descompone. Ok, funcionó hasta que llegaste a Chilpancingo, pero ya el resto del, del viaje pues ya no, ya no no ya no sirvió el coche. ¿Pero por qué no? Ah, es que tu ejemplo... Pues porque es, se descompuso en ejemplo No, pero pues sí, pero la película no se descompuso, no se murió. O sea, es como si, no sé, vas ganando 5-0 y metes un sexto gol al último minuto. Pues ese gol no te sirve de nada y solamente aumenta la estadística, pero igual sigues ganando. O sea, la, la película no, bueno. te da ese dato al final y no es como que te haya arruinado, la, no es como que hayas dicho... ¡Nooo! Te da un dato que no sirve para nada. En una película no metes algo que no aporte nada. Sí, uy Ah, bueno, ya, ya le saco. Saqué a Miguel porque... Claro, sí, ya, ya de plano. Ahora sí. Me consta la censura. Por... No, pero... No, pero tiene razón. Sí, sí, dilo, Mario. Yo tengo al punto, ¿no? De, como de la evolución. O sea, yo, yo sí siento que es, es válido. O sea, porque hay directores que sí necesitan como... Rascar a través de, de, de, de lo que van haciendo, este... Hay claro. que no necesitan eso, ¿no? Hay directores que como que les sale de primera mano, ¿no? Y son muy muy casos particulares, ¿no? Pero en unos no es. rostros necesitan eso. Pero Shamalan, pues es válido, ¿no? O sea, yo, yo entiendo que a lo mejor este, entendamos, ¿no? Como el, leerlo en el sentido de que tiene altibajos, pero... Pero siento, yo insisto que ese es su proceso. O sea, ahí le gusta las caras. Pero, déjame responder lo que iba a responder hace rato, porque es una absurdez lo que dijiste, Alex. No, es, es una como, absurdez lo que tú ¿cómo, piensas. ¿cómo, eh, es que, ¿Cómo dices que en una película no metes algo que no sirva para nada? Cuando en todas las películas, o sea, no existirían películas de dos horas si no metieras cosas que no sirven para nada. El, el chiste de las, las nalgas de América en, en, en Endgame es, no sirve para nada qué? y está ahí. Sirve para que te rías. Ay, pues el. el, ver, el... Es diferente, es diferente, que, es diferente que el Capitán América cuente un chiste mientras mientras sí. está sucediendo la película, a que fuera la película de Avengers y al final de la película de repente eh, saliera, saliera una escena en el carnaval de Brasil. O sea, no tiene nada que ver. Exacto. O exacto. sea, eso es diferente y esto es lo que pasó en la aldea. Y, para, y, y de, lo que, de lo que tú comentas ahorita, Mario, eh, de, del proceso, yo creo que, o sea, sí es válido que sea su. Su proceso, sin embargo, tú decías es que hay directores a los que se les da la primera. Pues es que a Shaman se le dio la primera. Sí, se le dio. Su primera película sí. fue, lo hizo excelente y luego a lo mejor estuvo rascando, como tú dices, para encontrar otra vez esa, esa fórmula que, que, que le diera una gran película. Sí. Pero el problema que yo le veo es que no son altibajos normales. No, no, es, no. Es altibajos son extremos, ¿no? O sí, sea, son de repente suicidio. tiene una genialidad como split. Y la siguiente es Glass, que es una cosa horrible. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no sé. es que ahí, ahí respondiendo un poco a la pregunta original, ¿en qué momento se se descalabró un poquito la Por carrera eso les digo, para muchos ajá. fue post la aldea, ¿no? O sea, yo creo que sí, hasta la aldea iba bien. Y des... Bueno, la joven del agua yo no la vi, sinceramente. La dama, la dama del agua no la vi. Vi. Tamp me gustó. No, a mí sí me gustó, no mucho. Yo no la vi, pero después no. hace The happening. The happening. Sí, ya, The ah, Happening ya dijo. Pues me voy la... Es un sí, cáncer sí, sí, de sí. película esa, esa cosa. Que es otra película luego... que empieza bien. A mí, The Happening al principio sí me, sí me mantiene así de: ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué se están tirando de los edificios? ¿Por qué se suicidan? Y de repente ya como que. No, cambian... pero desde ahí, ¿por qué pones a Mark Wolver a hacer eso? Ah, bueno. Ahí, desde ahí es, ya. es otra cosa, no Mark y Mark. No, no, no. No, no, no, bueno, pero, uh, o sea, sí, también estoy de acuerdo en que Mark Wahlberg es una muy mala decisión. Sí. Pero, sí. Eh, eh, efectivamente, o sea, el prim... bueno, la única vez que yo vi The Happening, no, no ni siquiera fue en el cine, fue eh, que también ese punto lo, lo me gustaría tocarlo ahorita. Eh, pero bueno, antes de eso, yo la vi en la tele un día que la pasaron en el 7 o no sé dónde, yo no sabía ni de qué director era, ni qué película era, simplemente es de esas veces que estás de chill viendo la tele. Sí, sí. La, la pusieron, la empecé a ver, y sí fue como de, oh, interesante, ¿qué está pasando? Pero cuando acabó la película, me dieron ganas de tirarme de un balcón como los de la película. No, no, no, no ¿qué, qué, ¿qué es esto? Entonces, yo, yo siento que post La Aldea, con The Happening, y luego The Last Airbender, se mató. Solo no, y no vieron pues. After Earth, ¿verdad? Porque oh, es así es Pero After Earth estaba llamando. De... Es oh, a mí también se, se, se me olvida que es de Shyamalan. No, o sea, también está para tirarse un tiro. La, eh. Fíjate, fíjense que la de la Dama en el agua, o sea, sí, o sea, yo entiendo que no, o sea, la crítica, lo que pudo haber hecho esta película, está bien, o sea, a la mejor este pues la encontraron muy inverosímil en varios sentidos, ¿no? Este, pero si uno la ve con ojos así como de ver una película de fantasía hasta cierto punto, este sí, cuando, sí, sí. Cuando, con el elemento del agua, este, este estos vecinos que viven en un edificio, ¿no? Este, pues en realidad tiene cosas que te entretienen, o sea, yo a, a lo mejor sí, o sea, repito, viéndolo como con, con este ojo crítico, pues sí puede estar así como malona, pero si la ves como en el sentido de ver una película de fantasía, pues no creo, que, no, no creo que no la puedas disfrutar, realmente. Sí, o sea, tampoco, no, es, no. tampoco es malísima. Sí, es que que mala no. como muy... Buena eh, está, está eh, buena, a mí x, sí me gusta. Bueno, no sé, a mí, a mí, eh, x, a mí sí me gusta. Eh, Después, como le digo, antes, entre entre After y, y The Happening, tuvo, como que dijo, ay, ¿saben qué? Me gusta Avatar. Aquí tú, lío como buen fan de ya, El Último Maestro del Aire, creo que fue como un vómito, ¿no? Como si comieras el vómito de alguien. Sí, sí, sí. O sea, la verdad <risa> es que... Cuando... Es sí, Así fue. <risa> en, aqu... en aquel entonces yo la verdad es que no sabía ni quién era M. Chabalan. En... Yo no ponía <risa> atención a quién dirigía la película y me daba un poco igual. Pero la verdad es que sí, cuando la anunciaron yo me emocioné mucho. Soy muy fanático de esa, de esa caricatura. Me... me emocioné mucho cuando la anunciaron. Y la verdad es que sí fue malísima, malísima, malísima, malísima. Y eso que aquí ni siquiera podía arruinarla él, ¿sabes? O sea, no podías, no podía arruinarla él con su guión, con su historia, porque sí, ¿no? No, no. solamente era plasmar la misma historia que ya había sí. en, en live action. Y ni eso pudo hacer, la hizo pésima. Sí, en, no. No sé si su defensa, pero creo que lo que le afectó mucho fueron los efectos. Los efectos son malísimos. No, es que los efectos son para reírse. ¿Ustedes el... le tienen fe a lo que pueda venir más adelante de, de M. Night Shyamalan? Después de Old, sí. Yo creo que sí. Es un incógnito. El... Y por lo mismo, ¿no? De que seguramente va a seguir rascando. De hecho, tiene otra película ya asegurada, ¿no? Con, me parece que es Warner, con quien, está, con quien hizo este, la, la de Olds, si mal no recuerdo. Este, contrato para hacer una segunda película, este, yo me imagino que va a salir pronto, ya la de estar trabajando. Este, yo creo que en algún punto sí nos va a salir con otra historia, este. Que, que suba de nivel, ¿no? Nuevamente, porque sí, sí, sí. Es, es un director muy dado a no dejar de producir, o sea, por lo mismo, ¿no? Porque le gusta sí, claro. rascar, rascar y. Es como, es como comprar una caja misteriosa en internet, ¿no? Así es, llámalo. Sí. Te puede venir desde una, no sé, la última consola acá de, de PlayStation, o lo que tú me digas, o te puede venir un condón usado. O sea, no lo traer y pagaste lo mismo por ello. Ah, gracias. Ah, no. Pero yo, yo eh, también quería que comentar rápidamente un poco lo de, de Happening, o sea, Yo siento que aquí retoma como que su fórmula de, de herencia giscoquiana, ¿no? Así como del sustento, sí. ¿no? De, de, fue de, fue su pájaros también. para él, ¿no? Este, ¿cuál es la, la, sí, hasta como la trama abejas, de la historia, abejas, ¿no? ¿no? Este, pero sí, o sea, al final cogea, ¿no? De, ¿Cuál fue la explicación final de por qué pasa todo y qué. Ahí es donde sí, exactamente. Toda fuerza. Yo creo que aparte es un director relativamente joven, ¿no? O sea, no, no, no digo, no, no es un chaval, tiene como 50. No, Entonces, o sea, no, no, no, es un jovencito, pero me refiero a que todavía, yo creo que todavía puede regalarnos su más obra joyas. maestra. Sí, yo creo que sí. Yo o sea, creo que sí puede sacar alguna otra película que sea buena. Lo de la obra maestra no creo. La verdad, yo creo que Sexto Sentido fue su obra maestra. Sexto Sentido y Split, yo también la pongo ahí. Y no sé dudo que... Yo no. O sea, ¿No? sí me gustó, sí me gustó, ¿No? pero Sexto Sentido para mí está en otro nivel. Eh, pero la verdad es que así como que tenerle mucha fe, la neta cada vez menos. Eh, creo que eh, este sube y baja es más un baja que un sube. Eh, ya siento que es muy esporádico cuando nos da una buena película y muy común cuando nos da una cosa muy chafa. Entonces este, yo realmente eh, siento que sí puede sacar alguna otra cosa que sea buena eh, a futuro, pero yo ya desde hace algunos años ya no lo veo como un director que que ah, ya no lo tomas en serio, que necesariamente no. sale una película suya y la quiero ver, sino que es más bien como ah otra película de él Seguro está muy mala. Y luego la veo y digo, ah, sí, estuvo resultó estar buena sorpresa. Eso me pasó con eso me pasó con split justamente. Ese fue el plot twist Exacto. que está buena. Exacto. entonces yo, yo, no, yo la verdad no le tengo tanta fe. Yo creo que el hecho de que el Sexto Sentido la considere su obra maestra y la gran mayoría, si no es que todos. Eh, sexto Sentido tiene 20 años, entonces yo creo que después de 20 años, sí, yo creo que sí nos puede regalar algo mejor, ¿sabes? Con mejor presupuesto, con mejores mejores recursos, yo creo que sí nos puede regalar algo mejor. Pues ojalá, ojalá que sí. Tenemos este es el... varias noticias esta semana, me da, me da risa ya a veces las cosas que ponemos aquí en nuestra, en nuestra escaleta para, de noticias, Este <ríe> eh, oh, se, salió un poco de contexto algo que dijo Kristen Stewart en, en la semana y ya están ya están diciendo que ella quisiera ser el guasón sí, sí, en la sí, película de Robert Pattinson de Batman. No, eh, que va a ser, va a ser. Ya. No, no, no dijo eso. Se me hace una ridiculez, la verdad, lo que dijo es que Ay, me interesaría interpretar a algún villano, pero realmente estoy enfocada en otras cosas. Eso dijo y ya varios medios le pusieron Kristen Stewart sería el guasón con Robert Pattinson. Qué, qué tontería, ¿no? Pero la diciendo ¿Quieres saber por qué me hicieron estas cicatrices? Sería buenísimo. <ríe> ¿no? Justo, con el, no, creo, lo, lo dijiste con demasiada emoción. Lo dijiste con demasiada emoción. Pues, no, no o sea, no te, ne, Necesito ver Spencer para, para ver si se reivindica No, se ve buena Se ve buena Spencer, actriz. pero pues no. No, o sea, no sonríe, ¿cómo va a ser el guasón? Sí, no, yo no, creo que es se, todo lo opuesto al guasón Yo creo que Se ve buena Spencer, pero necesito verla para ver si se reivindica Como actriz, porque para mí es una mala actriz ah. si, es, si, si se reivindica Como actriz, no veo por qué no O sea, no, no, Alex vuelve Dream a Ford. cortarlo yo, yo no la considero mala actriz, más bien considero que su semblante como persona es muy gris, pero, Ay, eh, pero de todas formas, eh, que sea el guasón, nada más porque alguien le preguntó y dijo, o sea, eso es lo que se me hace una ridícula, es que la hayan sacado tanto de contexto y ya se haya como que vuelto medio viral. Ah, eh, Christian Stewart sería el guasón con Robert Pattinson, qué tontería. Yo, yo, yo, yo independientemente de quién pudiera alzar la voz este, sobre si se especularía si pudiera ser el guasón a futuro, yo creo que es un personaje que no se presta para cualquier intérprete, O sea, es como muy específico este... Eh, Jack Nicholson le salió muy bien en su momento, mm. a Hellfire le salió muy bien en su momento. A ¿Sabes, um, le salió ¿sabes a quién bien? están proponiendo, Mario? Porque, Ajá. bueno, los fans de DC están proponiendo al que hizo de Pennywise, el eh, este remake ah, de Rey. Scar ¿no? Scargard, sí, lo están proponiendo ah. a él por nah, su rostro. Él ya hizo ¿no? un payaso, o sea, lo están Exacto. proponiendo por eso. O sea, es ¿No? Y aparte, aparte no. Scargard es puro no, bueno. Ay. O sea, Scar realmente no... Ah, vele la a cara sí, sí te da miedo. Raúl, lo proponen por, porque ya hizo a un payaso. Y entonces dices, ay, payaso, ah, el guasón. Pero, no, pero, realmente... pero a ver, o sea, ahorita que mencionaste a Hitler cuando, cuando se anunció el cast del guasón, de layer la Nadie mayoría de la gente Exacto. dijo, que, ¿cómo crees este güey jamás va a poder interpretar al guasón? ¿Qué va a hacer? ¿Va a o hombres o qué? No, o sea, <risa> Nadie quería. <risa> Nadie quería a Heath como por su papel en la montaña, ¿eh? No vayan a... No, y también la ah, otra, la de... ¿cómo no, se me, no me vayas a censurar. 10 cosas que odio. de ¿Cómo son esas cosas que, sí, sale? Ah, que no? Pero ahí no es homosexual. Sí, buenísimo. Ay, <risa> no, bueno, no, sí, bueno. Eh, a lo que me refiero es que nadie quería a Heath Ledger como... como Descargarnos. Es... Por, sí, no por su historial de películas tan soft, ¿no? Digamos. Sí, sí. Pero al final resultó muy bien. Entonces, al final de cuentas, yo creo que... El que, el que elijan puede ser cualquier sorpresa, ¿sabes? Sí, lo o sea, sea, no no, no escogen al, al actor para un papel basados en, ay, se parece a un payaso, o ay, su, <risa> ca, su cara es como de loco, o sea, hacen un casting y si lo hacen muy bien, pues se quedan, ¿no? Que es lo que pues pasa ahí, tienes, ahí tienes a, a, a Joaquín Phoenix, o sea, Joaquín Phoenix eh, no, yo no, yo por lo menos no le veía cara de Joker en, o sea, su cara normal, digamos, no lo veía como. Ay, sí, o sea, creo este que este tiene casting cara Lo cara tenemos de... que dejar a los directores. Vale, entonces, Christian Stewart próximo a Joker. Exacto. Ya estamos. Híjole. <risa> sí, vale. eh, Hayden que... Christensen va a volver a interpretar a sí. Skywalker en la serie de Azokatana. O sea, imagínense, Disney porque Pro. ahorita está grabando la serie de Obi-Wan. Entonces, significa que a los productores les está gustando mucho lo que están viendo con Hayden y ah, su. Ah, eso es su interpretación. Pues es obvio, si no, ¿por qué le ofrecerías algo? Porque, porque mejor, no puede haber otro, Ann. no, eso. Pero si no te gusta lo que ves, no vas a ofrecer nada. Pero, ay, no, pues ya ellos pudieron decir no me gustó lo que vi hace, 20, hace 15 años que salieron. Pero digo cosas, que eso está ¿sabes? grabando. Por eso, a lo que me refiero. No, yo, eh, creo este... que, yo, creo que, yo creo que el hecho de que Christensen regrese es por el simple hecho de que es, es una franquicia tan mítica que ya no pueden recastearlo, ¿sabes? O sea, sabemos por la, la caricatura que la historia de Ahsoka Tano va muy... De la mano de, de Anakin porque es su, sí, exacto. su, sí, va a a su maestro. Anakin tiene que ser él. Ah, ¿Sí? ah, Ahsoka, sí, sí, sí, sí, sí, Ahsoka es su Padawan. Entonces, eh, Al final sí. ah, tiene que salir. A menos que, que la, la serie fuera ambientada post eh, la sexta. Cuando se muere. el... ¿Quién? ¿Quién? Darth Vader, se me fue el pedo. Ah, fue el sí, poste. Eh, o sea, sabemos. No pues, pero, sabemos 6? que la. <risa> sabemos que la serie sí, sí, sí, tiene que sí. estar ambientada cuando, cuando sale Anakin todavía, ¿no? Y si va a salir Anakin pues no puede ser otro. Sí, no tiene ser que él. ser él Tiene o sea, que no, ser él. No. Lo haga bien o lo haga mal, tiene que ser él. Incluso, incluso si lo estuviera haciendo horrible en la de, de Obi-Wan pues ya, ya, lo ya lo recastaron para hacer en la de Obi-Wan, ni modo que ahora no, sea otro diferente. Pero lo que pueden hacer es no ponerlo por, o sea, eso, digo... por eso si, si te lo La historia de Azoka Tano, Soka Tano no sin Anakin Ana no es imposible. O no pones a otro vestido Ahora, de Darth Vader y yo. Ya. No digo, yo no digo que Helen Christen se lo esté haciendo mal, no tendría por qué. Sí, no tendría no por no qué. Tendría por bueno, pero eso, pero solo eso, digo eso es que lo que. No es necesariamente porque ay, les estés encantando lo que estás. Nah, haciendo. Eso es lo que yo digo. O sea, la historia de Azoka Tano, o de esta serie en específico, por lo que entiendo, va a estar ambientada todavía previo a la cuarta película, al, al, a la, donde ya se convierte en Darth Vader. Sí. Porque, sí, sí, sí. Pues, entonces si no, no tendría por qué salir Anakin. De acuerdo. De acuerdo. Es curioso en este programa que a veces decimos que debería de respetarse el cast de que se usó en algún momento para un personaje y otras veces decimos que deberían de buscar un nuevo actor o actriz para. Yo no, yo siempre digo que se debe de respetar el cast. <risa> siempre. Sí, yo sí. Si fue exitoso, sí. Yo sí, también. No sé yo también. Creo que yo sí, yo, yo no, no estoy de acuerdo en cambiar a un actor. Ahora, también, está, sí, saber, hecho, no. también es cierto que Hayden Christensen lo hizo muy mal como Anakin, entonces. Ah, sí, no, es, no, espécimo, sí. No, es no, en la tercera ya se le y lo amamos. No. No. La o sea, una <risas> escena padre en la que saca sus no, de ¿y la, a la pelea. No, no, la pelea también. Mi no, respeto. No, ah, bueno, o sea, el personaje... El personaje... Dios. Mis respetos, el personaje, mis respetos. A, a mí me gusta mucho el personaje de Anakin desde la 1 hasta la 3. Me, me encanta el personaje. Pero... Él como actor, sí, la verdad es que era una sí, bueno, Cristian sí, no Stewart. Es, no es para Oscar, sí, eso sí, no. Sí, no, o sea, no, pudo, pudo haber sido mejor. Pudo no haber sido mejor, así. exacto. Eso sí. Oigan, eh, algo pasó algo, una tragedia este fin de semana ¿Qué? que obviamente fue muy sonada en, en el set de la película *Rost* en la que a eh, Alec Baldwin pues, le entregaron una, un arma eh, que, que iba a ser usada para una escena, y el arma estaba cargada, y falleció la directora de fotografía, y fue herido el director de la y película. El director de la película. Está en estado... eh, obviamente esta noticia se hizo demasiado viral por el hecho de que le sucedió a Alec Baldwin, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, realmente sí. creo que esto no habría sido tan sonado si hubiera sido cualquier otro. No, y también yo creo que tiene que ver con la... La, la directora de fotografía, que era como de las era grandes. Como una promesas, Rising Star, ¿no? Exacto, una Rising Star, para todo esto. Y obviamente, pues desde hace eh, tiempo se venía eh, planeando, es, no, no planeando, más bien hablando de este clase de temas, de que, de cómo están protegidos eh, la, las, las, las personas que, pues obviamente, no tienen los mismos recursos que un súper director de fotografía. Ella, que, que al final, pues era era solamente ella y su trabajo, ¿no? Eh, y también se le compara mucho pues, con lo que pasó hace poquito con Brandon Lee. Eh, también, ¿no? En circunstancias muy parecidas falleció eh, este. El no hace el... poquito, hace casi 30 años. Bueno, sí, 30 años. No, no. Bueno, para mí es poquito, 30 años es poco. Ah, bueno, para ti que tienes 65, pero para mí que tengo 73. No. No, no, pero. Sí, sí, pero eh, lo que se me hizo muy curioso en este caso es que. O sea, se habían reportado ya como quejas, ¿no? De, a, a, dentro de la misma sí. producción de la película, de, de la garantía de la seguridad, ¿no? De, de, de los involucrados en la misma, a raíz de las armas que se estaban utilizando, ¿no? Entonces, este, pues a ver en qué termina esto, pero pues, por el momento está en bueno. el ¿no? Bueno, eso, eso es sí. importante, porque yo estaba a punto de decir que obviamente, porque... Mencionaste, Raúl, que, sí. que los directores de fotografía o, o este tipo de staff no tenían la seguridad. Pero al final de cuentas, pues, no es como que ella estuviera enfrente del arma. Al, no sabemos qué pasó dentro del set. Sí, no sabemos. Ya lo relataron. Eh, lo que dijeron es que era una escena en la que Alec Baldwin tenía que apuntar directamente hacia la cámara con la pistola. Y fue cuando esta pistola se disparó. Y obviamente con la cámara estaba la directora de fotografía le disparó en el pecho y la bala salió por, por, eh, salió por atrás y le dio en el hombro al director que estaba detrás de él. Ah, bueno, yo no sabía eso, pero a lo que iba es que obviamente no... O sea, bueno, no, es que iba a decir, obvia, obviamente no le apuntó a la directora, pero pues... Básicamente, pero sí, tal vez sí, sí porque entonces, la escena lo requería. Sí sí sí sí, sí, sí, sí, sí. Ahora, también aquí... Eh, obviamente pues se tiene que hacer la investigación correspondiente, ¿no? Eh, eh, sí. esa, esa pistola, ¿por qué estaba cargada y por qué podía matar a alguien? Claro, claro. Eh, creo que, o sea, existen como varios factores. O sea, las, las pistolas que utilizan como props para hacer que se vea muy real y no valerse del CGI, que siento que es una tontería, si se pueden hacer cualquier sí, cosa no, con no. CGI hoy en día, eh, utilizan eh, balas de salva. Eh, son como, es como el cartucho sin la bala como tal, nada más tiene la pólvora y entonces sale como el fueguito, pero no sale ningún proyectil. Por lo que entiendo, eh, que he estado leyendo en estos días, es que lo que puede llegar a suceder es que si estás muy cerca del arma, sí puede salir suciedad de la pistola disparada a muy alta velocidad y lastimarte, pero es muy difícil que, que eso llegue a matarte. Ahora el, ar, el arma estaba cargada con una bala. Sí, con una bala, eh, ¿verdad? Que es lo que yo no entiendo. O sea, por más que eh, tengan todas las medidas de seguridad para asegurarse de que de que la arma no está cargada, que supuestamente la tienen que checar y sí, el actor sí, tiene que ver que no, que no esté cargada. O sea, como por qué en primer lugar habría balas reales? Sí, reales. ¿no? Es ¿no? Es o sea, exacto, de que la pistola a lo mejor exacto. sea real. Si quisieron ver, hacerlo demasiado realista, que la pistola sea real, lo entiendo. Pero ¿por qué diablos había balas? Sí, exacto. O sea, exacto, o sea exacto. todas estas medidas de revisar que esté descargada y todo deberían ser como redundancias absolutas. O sea, no tendría en ningún momento por qué haber habido... Eh, balas reales. Sí, claro. Sí. No, desde pues, desde por vista. ley, ¿no? O sea, tal cual, por ley. A eso me eh... refiero con, con la investigación correspondiente, porque alguien cometió un error o, o lo hizo. No, no quiero decir que a propósito el de ¡Ay, ojalá y la mate, No. Pero me refiero que alguien fue como de ¡Ah, pues, vamos a darle una pistola! O, o alguien, o sea, jugó, algún jugó rusa sin que lo sepan, ¿no? alguien, alguien de idea. arriba dijo usen una pistola real a fuerza o el director, no, bueno. o no sé, o sea, alguien tiene la culpa, ¿sabes? Sí. A, a, alguien tiene que se tiene que hacer una investigación y alguien tiene que salir responsable de esta sí, situación. Sí, sí, sí. Y bueno, para acabar con esto solamente también ahorita ascendió que a este Baldwin llegando con la familia de la directora de fotografía, creo que tenía un hermano y obviamente sus padres y los y bueno, se ve muy emotivo como los, los abrazan, entonces de alguna forma te da entender que ellos saben que él no tuvo la culpa. No, pues no. es que es obvio que él no tuvo la culpa, ¿no? Sí, o sea, sí. no, yo, creo, yo creo que no hay ninguna duda de eso, más bien creo que los medios sí, sí. Están, eh, eh, lo van a explotar al máximo porque es una gran... Sí, para es, pero no, o sea, la única... Y ahí, ah, la única diga, culpa ¿sí que podría llegar a tener es que él es productor de la película y que a lo mejor sí, es sí, parte sí. de su responsabilidad. Pero también que cuando estás con algo así no piensas tan racionalmente, ¿no? O sea, ¿qué bueno, tal sí, que... no, vaya, lo sí, entiendo. entiendo. A lo mejor sí pensarías, ¡ay, tú fuiste el que le distrae! Sí, o sea, deja, pero... no sé. Güey, ¿no sabes que por el peso que estaba cargado? O sea, ¿sí ¿me entiendes? Algo así, ¿no? No sé. Ah, no, no, no, pero, pero bueno, yo es diría, que... yo no soy un experto en las No, las no las claro, las... claro, claro. Pero no es Insisto, ahí que tiene sí que haber algún responsable, ¿no? Si él es productor y él dijo, ¡ah, pues vamos a usar mi arma porque son más real! Pero aquí, el, aquí la cosa es que, este bueno, también ah, nada más como pequeño detalle, no, no, no vamos a entrar en discusión, pero tampoco es como que sea así que digas... La nota, ¿sabes? O sea, sí es importante el hecho de que murió alguien y bla, bla, bla, pero eso de que dices de que, ¿por qué es Alec Baldwin? Yo me enteré de su nombre el día que pasó. No, no lo conoces, ¿no? es muy bueno. Yo no saben ni quién es. No era. sabes quién. Ah, no, bueno, ya desde ahí. Todo el mundo sabe quién es Alec Baldwin. Sí, Ay, sí, todo por todo Dios, eso, claro que va, no. Si cosas, ves la foto, ahí va a decirnos Miguel que te, de todos sus 800 amigos, nadie conoce a Alec Baldwin. <ríe> y, te lo, y te lo firmo. O sea, si ves la foto, dices, Como ah, lo he visto bien. en alguna película. Por supuesto que, obviamente es un actor por conocido Dios. si ves la foto, lo has visto en alguna película pero no sabes ni su nombre o sea, eso de la Alex Baldwin ay, va a no vender sé. por Dios ¿Conocías ¿Alec a Alex Baldwin, Mario? No, no pues totalmente sí. aquí todos veo películas obviamente lo conocían, pero me refiero no, no, tú dices que no lo conocías Pues no, yo no sabía, o sea, te digo si yo veía la, si yo ve la foto obviamente era, ay sí, lo he visto en alguna película, pero si tú o sea cuando yo vi en Facebook Alec Baldwin mató a una persona fue como de quién es sabes pues tú, tú, no, tú. No, y la sí, y, y el 99% padre. del mundo seguramente <risa> eso, está, eso está una familia <risa> de, sí por favor eso está una familia de, de involucrados en el cine la familia Baldwin este son varios hermanos este sí de hecho Baldwin este es el segundo Baldwin sí sí, sí sí sí si no o sea bueno si si no viste los infiltrados y ahí desde ahí ya tuviste que eh, ni siquiera tienes todo. que haber visto una película de Alec Baldwin para saber quién es Alec Baldwin. Ah, claro que no. Sí, no no digas tonterías, pero no digas tonterías. Claro. Sí, sí, sí. Al contrario, lo, ves la foto y dices, ah, sí, ha salido en alguna película. Pero si ves el nombre es como de, mm, ¿y qué? Y más, ¿no? ¿Cómo que y más si te gusta tanto Misión Imposible? Que no no sepas quién es. Raúl ya ha visto oh. toda la filmografía de la historia. Es que estoy buscando algo que tal vez Leo haya visto, pero sí solo encuentro. Y repito, eso. repito, no tienes que haber visto nada para saber quién es. Sí, pero sí es famoso, eso sí, Leo. Muy famoso. Sí, no, muy, muy. No muy. Muy, muy. Yo también tengo aquí toda la filmografía y me. No, no sé, es que no importa la filmografía sí, por es, ejemplo, yo lo, recuerdo, yo lo recuerdo sea, yo cuando vi la foto cuando vi su foto dije ah es el compa que sale en Pearl Harbor sí. o sea, lo ubico de Pearl Harbor porque me gusta mucho la película de Pearl Harbor pero, o sea, en Pearl Harbor es, es el, el teniente ese que está atrás no, no es gran cosa no es como que diga, oh, quiero saber el nombre de ese güey que le dio la orden para despegar. Pues no, la neta no. <risa> es? O sea, Pearl Harbor, la película a lo mejor más irrelevante en la trayectoria de sí, ¿Y ¿Cuál es su...? A ver, dime su película más famosa. Su papel más trascendente para empezar es la parodia que hace de Donald Trump, que es sí, famosísima es a nivel sí, sí. mundial. ¿En qué película? Es un host muy recurrente de Era Saturday esposo, Night Live. Era el esposo de Kim Basinger. De ha, ha tenido varios escándalos, ¿no? De, de, sí, de, de, de, de maltrato. que golpeaba a su. A su, sí, sí, a eh, su eh, hija. No me has dicho cuál ha sido su papel más Donald remueble. Trump, el año pasado. ¿En qué película? En Saturday ¿En Night, Night Saturday Live. En Saturday Night Live, te digo que es muy recurrente. Nadie. Nadie, a Uy, es que nadie ve Saturday Night Live. ¿Qué es esa cosa? Nadie conoce <ríe> Saturday Night Live. No, oh, no, no, Es que, a ver... Sé coherente con lo que estás diciendo. No, no No, no, sé por amor de Dios. no, vives, no vives en Ay, Washington ni en riendo. Nueva York, vives en la Ciudad de México, donde la gente... Ah, la, na, la, nada más en Washington y en Nueva York ven Saturday Night, escucha, Night Live. Donde, donde escucha, vives, vives en México, donde el 80%, si no es que más de la gente ve el Canal de las Estrellas, Ay, 100 mexicanos dijeron, y a, ¿a Lorenz Mula, duro? no ven Saturday Night Live. Na, vaya Aquí nadie no ha visto que verlo, con que veas un Aquí video nadie ha Sales visto Aquí veo, nadie ha visto el Facebook. papel Aquí nadie ha visto a Alec Baldwin Hacer a Donald Trump, nadie no, no, a, yo, Absolutamente yo, nadie Yo sí, y en Facebook ¿no? Lo que sí te podía, en lo que sí te podrías dar las razones este, Miguel es Alec Baldwin, o sea, honestamente, sinceramente con este tuvo como más auge antes de los 2000 o sea, era como muy famoso en los 90 finales de los ochentas, este, ahorita como que ya es más veterano, igual y por lo mismo hay ciertas personas que no lo ubican o sea, así totalmente. Eh, o sea, medio que sí tienes un punto, Mario, pero pues es como si me dices, Ajá. bueno, es que John Lennon fue famoso en los 60s y en los setentas, ¿no? nadie sabe quién es, pues no. Sí, te es, pregunté es, cuál es, ha sido una película icónica en donde salga y me dijiste, me dijiste un programa de televisión grande, te no y me, me dijiste, y no y, y me no dijiste un me dijiste un programa de televisión que nadie ve en México sí. y yo sí lo no, he visto, tú, pues, tú lo ve. ver, No tienes que ver el programa, salen mil videos en Facebook, Exacto. en YouTube, en todos lados. O sea, te digo, lío si hasta Nueva York ven La Rosa de Guadalupe, o sea, pasa lo mismo aquí. Dios mío, ¿cómo quisiera tener a, a, a cerebro de los X-Men o algo para, para demostrártelo? Porque son necios. Son necios, en serio. No, tú, el necio eres tú, que porque tú no conoces algo ya asumes que el resto del mundo no lo conoce. Estoy viendo aquí, a ver, de la, no de la filmografía Mudele, ¿eh? de Alec Baldwin. Ay, ¿cuándo dije que no conocía a Allen, por Dios? Es el juguete de Toy Story. Ah, sí, sí, sí. <risa> en la filmografía de Alec Baldwin, lo único así que digas, oh, esto fue muy visto, esto fue eh, trascendental, fue la del gato, que no sé en qué parte sale, la verdad la vi hace muchos años. El gato. Las, dos de, las dos de Jefe en Pañales, que obviamente pues, hace doblaje, nadie sabe que ahí sale Alec Baldwin. Viljus, que no sé en qué parte sale, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo porque la vi hace mucho tiempo también. Y están regañando. He visto, he visto que hace películas de, este, de doblaje como El origen de los guardianes, Madagascar, y ya. Misión, es que repito, repito. Misión no, imposible, ok, no me acuerdo. Repito, no sale, es pero... que sea, no es ni siquiera por su filmografía y porque haya tenido un papel que lo haya supercatapultado es porque tiene una larga trayectoria y se ha hecho muy famoso con el tiempo y ha tenido escándalos, o sea, cosas que lo han puesto a la luz pública. Pues no mucho. No. <risa> no, no, Así, tú no ves hacia la luz pública. No, no. Pero bueno, pero mejor vamos a hacer con recomendaciones, porque esta discusión no va a parar en ningún lado. Recomendaciones. Antes de recomendar algo, tienes que reconocer que Saturday Night Live no se ve tanto aquí en México. No, yo, yo no veo el programa, pero veo miles de videos de Saturday Night Live a cada rato en Ajá, YouTube, tú, en Facebook. tú, pero no todo el mundo. La mayoría de la gente así ve así en a YouTube salen, gatos. Seguramente a mucha gente le salen porque todo el mundo sabe quién es Alec Baldwin. Sí, interpretando a pues no, no, porque busquen el busquen feed, Live, me tu también. feed de YouTube va en función de tus gustos y la mayoría de la gente El tuyo va en gatos. función de los tuyos, pues sí, no, en el feed del Cruz Azul a lo mejor no vas a ver a Alec Baldwin. pero <ríe> Ah, <ríe> ay, tú me, me estás dando la razón. La mayor parte de la población de este país... tú solo ves cosas del Cruz Azul no quiere decir que mayor de parte de la cosas. población de este país ve cosas de TUDN y de la América y de Cruz Azul y de Chivas. Y también puede y ver y cosas de otras, life. también puede ver otras cosas. Bueno, como dijimos que no la conversación, está. vamos con recomendaciones. ¿no? Sí, pues vamos. <risa> <risa> Ahí está otra vez. Sí. <risa> Eso lo hiciste para darle gusto a Mario. Sí, para que Mario... Sí, ya, quiera, pasa, que... Ya, ya pásame el ringtone, roll. Sí, se me va a ya, ya, ya mejor me pasa. recomiéndanos una película de Alec Baldwin, Mario. <risa> una de muchas. Este, no, pues tengo una película de Netflix. Este, se llama La batalla olvidada. Esta película trata sobre una batalla en particular que tuvo. Sobre una olvidada, batalla olvidada, <risa> olvidada. <risa> <risa> <risa> Que tuvo lugar en un puerto, en un puerto este, a, la, a las orillas de Bélgica y Holanda. Y, este, y la historia va en torno, <risa> va en torno a un. Este, a un soldado este holandés este que es arrestado por los nazis este después de violentar ¿no? este, a uno de ellos de los de los soldados nazis este que lo, lo lo toman como prisionero y al final hacen lo posible su hermana y su y su papá ¿no? por tratar de liberarlo pero pues, termina en tragedia esto eh, muy buena película, este como que un poco el tono diferente del de tipo de producción este europeo, no a lo mejor al, al gringo, no que no estén de alguna manera acostumbrados estéticamente hablando, no con ciertos colores, este, cierto tipo de fotografía. Aquí como que es como más, un tanto diferente, siento yo. Vale la pena que la vean, este La batalla olvidada se llama. Vale, vale. Creo que... Tengo que ponerme a pensar a cuál de mis dos listas va a ir, pero creo que ya sé cuál. Oh, bueno. yes. uh, no, no. Parece el emperador romano así. No, no, exacto, a, vamos a empezar a hacer, a hacer así el rating. De las no, suena, suena buena, pero creo que sí suena a una película que no es muy mi tipo de película. Otra. A ver, ¿tú bueno. qué vas a recomendar? Yo no va a ser ni cine. Esta vez no va a ser cine. Esta vez va a ser Relatos. Yo sigo con lo de octubre, octubre, me, porque me gusta Halloween me gusta todo eso. Les voy a recomendar un canal que tiene, yo creo que ni todas las historias o la mayoría de las historias de terror de Halloween no se comparan para nada, perdón, de, de horror o de miedo, no se comparan para nada a lo que hay en este canal. Se llama Relatos de la Noche, el cual justamente es de eso. A un tipo que la verdad tiene una voz muy buena, una narración muy, muy, muy ad hoc para esta clase de temas. Eh, no sé dónde saca las historias, pero la verdad esas sí son escabrosísimas de miedo, esas sí son para los valientes si las quieren escuchar ahí eh, a mitad de la noche, con audífonos, tiene relatos que son literalmente una película, digo, por eso me dio, lo metí un poco, porque hay relatos hasta de hora, hora y media, casi dos horas, pero realmente lo que, lo que tiene padre es que va manejando justamente esa historia narrativa, es como si fueras hasta incluso como leyendo un audiolibro, ¿no? En cuanto a esto pasó y a veces le ponen otro efecto, como de puertas, de caminos o de gritos, eh, no tanto como no le gusta mucho el um, espantarte justamente de que desde de la noche salga un grito, más bien es la misma atmósfera de, de la historia que te va llevando, ¿no? Entonces, la verdad, está muy recomendable. No es chafa, no es terror chafa de que nomás te pongo gritos o ruidos errados, eh, sino al final es la narrativa. Relatos de la noche está en YouTube y tienen ya muchísimas historias para estas épocas. Suena bien. Ah, muy bien. También se va a, ir a mi lista, pero sí suena bien. Ah, bueno. tengo, es que tengo muchas cosas que, es que, muchas Mira, cosas que ver. Si ¿no? te gustara el horror. Bueno, óchate una de 10 minutos. Si vieras las quiera. cosas de tu lista en lugar de solo ponerlas en una lista. No, es que son dos listas. Veo las cosas de la lista que sí, que sí quiero ver. Si vieras Pero las cosas favor. de ambas listas. Eh, yo les quiero recomendar. Acaba de estrenarse hace eh, una semana la segunda, perdón, la tercera temporada de Succession, este show oh, de sí, HBO. Wow. Van dos capítulos y yo ya estoy mordiéndome las uñas esperando a que sí. salga el tercero. ¡Qué buena serie! Eh, la verdad, yo hasta el año pasado eh, me puse a ver la primera y la segunda temporada, entonces pues eh, las pude ver como todas de corrido. Ahorita sí estoy así, oh, ya quiero que salga el nuevo capítulo, porque está buenísima, buen, sí. buenísima la serie. Este, yo sí la recomiendo muchísimo. Eh, y empe empezó muy bien la temporada, así que pues no dudo que vaya a ser tan buena como, la, como las sí, primeras sí. dos. Ya antes de que nos digas, Leo que nadie la ve, ya se hizo la serie número uno a nivel mundial justamente a su estreno en la tercera temporada. O sea, mm, no, no, la no, no iba a decir bueno. eso, pero bueno. <risa> <No, no, risa> le he mucho no, lo que Esta vez no, no tenía esa opinión, pero... Pues, ah, bueno, bueno. Yo digo que deberían de ver Los Sopranos y si les gustó mucho, les gustan mucho las producciones de HBO. este Los Sopranos es la madre de todas las series. Sí. Bien. Pues muchísimas gracias por, por escucharnos. Eh, coméntenos. ¿Conocen ustedes al Baldwin? ¿No lo conocen? Ya se de hacer programa de Baldwin. Sí, ya de hacer programa de. de, de la Exacto. De Próximo programa. Este, <risa> Ay, ojalá, ojalá, ¿sí? ojalá, ojalá y tuviéramos 20 millones de escuchas y que los 20 te mandaran spam a Instagram. Ay, no lo sí, conocemos, nadie conocemos, no lo conoce. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿a quién es? <risa> Este, Anhelo claro. ese día que tengamos ese poder de convocatoria Para poder callarte la boca sí. Sí, sigue, soñando. sigue soñando Sigue soñando por el número de suscriptores No por, no por callarme la boca oh, este, Qué oiga. deprimente eh, No, muchas gracias por escucharnos Coméntenos también si les gustan las películas de M. Night Shyamalan Qué opinan de sus últimas películas Y no se olviden de escucharnos todas las semanas Suscríbanse al podcast y por acá nos vemos el próximo martes Gracias por escucharnos Bye, bye, bye